Dime, de qué me Ay, no miedo, pingüe. Solo en blanco y negro. Oh, sí, hasta mis ojos son blanco y negro. Estoy sorprendida porque mis cejas, mi pelo es negro. Y mis lentes, blanco y negro. Oh, oh, oh, oh. Mis medias están de lujo. Todo oh, como en los años 80, que usaban todo blanco y negro. Yo soy hoy la única que usa blanco y negro para todo. todo see.